Hoy están haciendo una comuna socialista, comuna en un territorio que abarca parte de Lara y parte del Estado portuguesa de donde venimos. Y toda esta zona debe integrarse, toda la familia, todas las comunidades, en un proyecto de desarrollo integral, integral que va a tener núcleos de desarrollo. El presidente destacó que es necesario el protagonismo del pueblo venezolano para consolidar el espíritu socialista en el terreno y continuar con el desarrollo socialista. Debemos darle base material al espíritu socialista. Si no se la diéramos, la base material en el terreno, en el territorio, en el modelo, el nuevo modelo de propiedad y de producción el nuevo modelo económico, el nuevo modelo socioeconómico. Si no lo hiciéramos, ¿saben lo que pasaría? Pero eso no va a pasar aquí. Si no lo hiciéramos, el espíritu del socialismo se iría, se lo llevaría el viento y volvería sobre nosotros la vez del capitalismo ratificó que el gobierno revolucionario garantice el desarrollo social pese a la crisis económica global que azota el mundo asimismo exigió respeto a la soberanía venezolana por parte de los gobiernos extranjeros Lula me llamó y me dijo mira Chávez yo voy a hablar con Obama si tú quieres yo le digo algo de parte tuya porque yo quiero hablar con Obama sobre Venezuela y América Latina para que nos respeten no se metan con nosotros yo le dije, bueno, está bien aun cuando nosotros no necesitamos intermediarios para hablar con nadie sin embargo, tratándose de Lula que es un gran compañero y ha sido leal y, y un apoyo irrestricto al gobierno bolivariano y a la revolución bolivariana le dije, bueno compañero dile, salúdamelo y dile que nosotros lo único que pedimos es respeto eso lo exigimos, no lo pedimos porque es un derecho, el respeto a nuestro pueblo, el respeto a la dignidad de Venezuela respeto para el pueblo y respeto para este gobierno y para la soberanía, la soberanía venezolana ¿Eh? que no sigan atropellando la verdad y señalándonos a nosotros de ser un país de corruptos un país que apoya el narcotráfico, el terrorismo, etcétera, todo eso es mentira no tiene razón el gobierno de Obama cuando ha seguido señalándonos está equivocado el señor Obama debería reflexionar entonces yo en la carta le digo a Lula bueno que yo estoy dispuesto a que discutamos con respeto y que pongamos en la mesa los temas más acuciantes del momento a discutirlos juntos Brasil, Venezuela, Argentina Centroamérica con Estados Unidos y vaya que un tema que nos preocupa a todos que debería estar en la agenda en los primeros lugares de todos los gobernantes de este continente y del mundo la crisis económica ese es un tema para discutirlo y para tratarlo ¿Eh? porque el culpable de esta crisis se llama el gobierno de los Estados Unidos el sistema capitalista que Estados Unidos le impuso al mundo la inmoralidad de ese sistema la especulación financiera el ansia del lucro capitalista eso es una maldición, eso es de Judas, eso viene de Judas no ve que Judas vendió a Cristo por unas monedas ahora Judas tuvo tanta vergüenza después que él mismo él, se ahorcó no fue padre, se ahorcó él, mismo, él se ahorcó porque se arrepintió ¿eh? Ojalá el capitalismo se arrepintiera. Que no se ahorcara, ¿no? Pero que se arrepintieran y cambiara de conducta. ¿Ah? Está ahorcado ya. <ríe> capitalismo se está hundiendo en el mundo. Hoy cumple años de nacida. Por cierto, una gran revolucionaria alemana, Rosa Luxemburgo. Una gran socialista. Y ella decía, la asesinaron. Comienzo del siglo XX. Rosa Luxemburgo decía ¿socialismo o barbarie? el camino del socialismo padre Roja, usted lo sabe y lo pregona es el camino que señaló Cristo hace dos mil años es la salvación del hombre es la salvación del ser humano es la salvación de la sociedad para que vivamos como hermanos amándonos unos a los otros como iguales y no unos pisando a los otros explotando a los otros ¿eh? you so